El Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona ha elaborado este informe que primera noticia, digamos, formalmente, que tenemos que darles es que ayer al mediodía ha tenido, aquí tengo la acusa de recibo, ha tenido entrada formal en el registro general en la ciudad de Estrasburgo, eh, acusa de recibo del jefe de la división del secretariado del eh, Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, eh, en el Registro General del Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanas o degradantes del Consejo de Europa, porque a veces en algún medio lo he visto mal citado, esto no es de otra organización europea sino del Consejo de Europa, que es diferente a la Unión Europea como a veces se le ha puesto, eh, pues ha tenido formal entrada evidentemente a partir de esa formal entrada, ¿qué quiere decir esto para entenderlo en sus justos términos? Eh, simplemente lo que estoy diciendo, es decir, ha tenido una entrada formal en el registro general, de lo cual el jefe de esta división, a quien luego me voy a referir porque además tiene una importancia añadida, es la persona que presidió la última visita a Cataluña, realizada exactamente... El día 17 de junio de 2011, hace prácticamente 12 meses atrás, fue el jefe de la delegación del CPT, como lo diré a partir de ahora para no tener que repetir siempre eh, una denominación tan larga. Esta misma persona es la que ayer eh, responde a nuestra presentación dando formal entrada a este informe. ¿Mm? A partir de lo cual, vendrá evidentemente un trabajo de apertura de investigación, comprobación de cuanto aquí se está mencionando, y demás cuestiones a las que luego me voy a referir, que es la petición concreta que realizamos. Además de la elaboración por parte nuestra como observatorio, esto lleva la adhesión de toda una serie de colectivos sociales y profesionales. Mmm, cuya lista prefiero no decir por temor a equivocarme y a dejarme a alguien afuera, pero que ustedes en todo caso la tendrán, me imagino, en la documentación que se les ha, que se les ha entregado. Bien, ¿qué es esto exactamente y por qué lo hacemos? Para realizar una explicación formal ¿eh? del contenido. Eh, el observatorio como tal, como centro de investigación de la Universidad de Barcelona, que es, esto es lo que somos, eh, comparece ha comparecido en el día de ayer entonces ante el Comité Europeo para poner en su conocimiento una serie de situaciones producidas a lo largo de prácticamente 18 meses, todo el año 2011 y lo que va hasta ahora del año eh, 2012. Eh, casi en exclusiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, aunque hay referencias al resto del Estado español, cuando se hacen menciones de reforma, por ejemplo, de una legislación penal, que obviamente tiene mayor alcance que Cataluña, pero el 90%, digamos así, de cuanto aquí se narra, tiene relación con, estrictamente con Cataluña, por una serie de acontecimientos que nosotros, eh, en fin, creemos que pueden ser claramente violatorios de lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es eh, fundamentalmente el que da razón de ser a la existencia de una serie de organismos de inspección unos y jurisdiccionales otros en el ámbito eh, europeo y que es la base normativa sobre la cual trabaja el Comité Europeo. Ese artículo 3 es el que prohíbe, para que se entienda sobre qué base presentamos esto, es el que prohíbe que nadie sea sometido no solo a tortura, sino para que esto se entienda en su sentido más amplio, sino a otro tipo también de penas o de tratos que puedan ser considerados crueles, inhumanos o degradantes. Y entonces por esta última vía fundamentalmente, aun cuando también se denuncian situaciones concretas de tortura, pero eh, en relación a esta más amplia denominación de que nadie sea sometido a tratos que puedan ser crueles, inhumanos o degradantes, se incluyen multitud de situaciones que yo apenas voy a poder ir enumerando sumariamente y luego ustedes tendrán aquí la letra más fina o más pequeña en, el documento, en los documentos que se les ha entregado. Pues bien, el documento empieza, como verán ustedes, con una introducción, <coughs> perdón por la voz, donde señalamos que justamente hace un año, como podía demostrar antes, eh, numerosas, porque ahí no fuimos ni mucho menos solo nosotros, numerosas organizaciones sociales y profesionales de Cataluña, dedicadas, digamos así, en sentido genérico, a la defensa de los derechos fundamentales de las personas, presentamos a, en persona en un hotel de Barcelona ante los inspectores del Comité Europeo presididos por este señor que es Hugh Chetwin, el jefe de la división eh, actual que ayer nos contestó y es la misma persona que presidió la última visita del Comité Europeo a Cataluña, exclusivamente fue una visita a Cataluña, presentamos en aquel momento Muchísima documentación, eh, muchísimas fotos, coincidió eh, aquella visita por cierto con el desalojo reciente en aquellos días del movimiento 15M en la plaza de Cataluña el 27 de mayo del 2011, como digo la visita había sido, se realizó el 17 de junio de 2011, eh, y ante todo lo cual, preocupados por aquellos hechos, bueno, pues presentamos y ellos recibieron un informe sobre lo ocurrido con un dossier con, uh, muy amplio, realmente van, eran como casi dos tomos, de documentos gráficos denunciando la, bio, la violencia policial, los múltiples heridos que había habido por golpes, disparos de pelotas de goma, etc. Todo ello fue presentado, como digo, hace ahora casi exactamente un año, como una seria advertencia del aumento de la represión, de la disidencia y de la protesta social, como entonces apenas empezábamos eh, a calificar hace un año. Pues bien, un año después de haberse presentado aquella denuncia, eh, creemos y afirmamos en este escrito que la represión fundamentalmente policial no ha hecho más que aumentarse y agravarse de, de una manera francamente eh, importante, llamando la atención a que incluso nos estamos acostumbrando a que esto sea eh, un escenario cotidiano que no, en fin, no parece preocupar cómo creemos que desde un punto de vista del respeto a los derechos fundamentales y a las garantías, que es a lo que nosotros nos dedicamos, puesto que no, no nos dedicamos a otra cosa, bueno, pues esto debería de provocar una alarma, tantas veces que se emplea esta palabra, eh, una alarma sobre cómo está deteriorándose los pilares fundamentales de un Estado social y democrático de derecho en el aspecto punitivo, penal o policial del mismo. Creemos y aquí afirmamos varias veces en este informe que la protesta social legítima que expresa la ciudadanía respecto a los recortes del estado de bienestar han ido acompañadas cada vez más, y ahora haremos un recuento, del endurecimiento de las políticas y de las prácticas punitivas. En pocos meses, entre medidas de ajuste presupuestario, rescates de bancos, etc., el gobierno ha anunciado ya cambios legislativos dirigidos a facilitar la persecución de la protesta social, ha aplicado nuevas técnicas policiales para la represión de las manifestaciones, ha incentivado la delación eh, ciudadana, vieja práctica reaccionaria que creíamos erradicada de Europa hace tiempo, y todo ha ido acompañado, como decimos en la introducción, de la extensión y proliferación de nuevos y viejos discursos criminalizadores y en ocasiones incluso con la complacencia del Poder Judicial clara vez más presionado incluso política y mediáticamente por toda esta deriva eh, autoritaria que aquí denunciamos. Por ejemplo, durante los últimos meses hemos presenciado, como todos saben, la publicación de imágenes de ciudadanos sospechados de haber provocado altercados durante la huelga general sin que estuvieran acusados de ningún delito, sin que se hubiera abierto ningún tipo de... De diligencia judicial. Cualquiera puede recordar con esos carteles los que hace años se veían de, eh, de integrantes de ETA, por ejemplo, buscados en detener. Pero claro, con la diferencia de que eh, en aquellas ocasiones que se veían aquel tipo de carteles, esas personas tenían diligencias judiciales abiertas, sentencias condenatorias eh, firmes, órdenes de busca y captura de policía internacional, y aquí en un pésimo eh, ejercicio am, amplificado. De autonomía, ...de autonomía policial, alguien se ve que ha tenido la iluminada idea de crear con las nuevas tecnologías una página web incluyendo a determinadas personas que sin ningún tipo de acusación judicial firme, sin ni siquiera petición fiscal por parte de nadie, como luego ha tenido ocasión de declarar la fiscal jefe del Tribunal Superior en Cataluña, el Cindy de Greuge, jueces, etc., en un absoluto criterio de autonomía eh, policial, deciden crear páginas que luego las retiran, incluyendo imágenes eh, de jóvenes con todo el daño pese a la retirada posterior que evidentemente todo esto, eh, todo esto ha ocasionado. Pero esto evidentemente no es más que el inicio de cuanto estamos eh, señalando. La suspensión del tratado de Schengen, el blindado de una ciudad como Barcelona, ciudad tan abierta al mundo como por otras partes turísticamente se, se predica durante la celebración de la cumbre del Banco Central Europeo, dejar en suspenso nada menos que ese tratado y el restablecimiento de las de las fronteras, la detención y el encarcelamiento preventivo de personas integrantes de colectivos eh, universitarios, de algunas sindicalistas también como se sabe, de organizaciones sociales bajo argumentos que incluso hoy en día ya se incluyen en resoluciones judiciales como un derecho penal preventivo y lo digo, somos profesores de derecho penal, no nos dedicamos a otra cosa y jamás habíamos oído hablar de un derecho penal semejante que se anticipa a la posible comisión de determinados delitos porque va a haber un acontecimiento futbolístico dentro de unos días o va a haber una cumbre económica o va a haber no sé qué. Y entonces frente a esto se blinda por tierra, mar y aire arquitectónicamente una ciudad, se deja en suspenso un tratado internacional, se restablecen... Eh, las fronteras, en fin. El reclamo por reformar también el Código Penal para realizar una auténtica barbaridad como es esta pretensión de intentar equiparar la resistencia pasiva con la resistencia eh, activa, hemos pasado años dando clase, ahora deberemos de cambiar seguramente, dando clase ante los estudiantes, de verdad, lo digo aunque se rían, diferenciando lo que era un comportamiento activo del comportamiento pasivo. Parece ser que ahora habrá que volver a equiparar ambos eh, comportamientos, seguramente habrá que reformar unos cuantos libros, manuales de derecho penal, es decir, todo esto que la ciudadanía le va entrando como por los poros, todo este tipo de medidas, provocan consecuencias verdaderamente de todo tipo, en el cambio de una cultura eh, penal que parecía, bien o mal, más o menos asentada eh, generación eh, tras generación. O también, aunque luego esto lo, lo intentaremos desarrollar mejor, el señalamiento por parte de altos jefes de la policía catalana a la universidad, ahora también ya la extensión de todo esto nos va alcanzando también a nosotros, a esos profesores intelectuales y demás que dice el, el consejero de, de interior de aquí, que parece que cometemos el delito, la imprudencia de comprender a determinados eh, violentos, quienes van a ser perseguidos como ratas aunque se escondan a través, eh, a, detrás de las sillas de la universidad. Declaraciones que francamente prefiero no comentar porque se descalifican por sí solas en cuanto, no solo a la, a la catadura moral de quien las menciona, sino eh, lo que es bastante más grave frente a la eh, titularidad del cargo, del cargo que ostenta. Esta mera enumeración es lo suficientemente elocuente, me parece, para ilustrar, aunque hay bastante más, como veremos, sobre cómo el desmoronamiento, digamos, del Estado social, por un lado, va acompañado por el fortalecimiento de un Estado penal y policial, que sin escatimar gastos, porque aquí sí que para esto no se escatima, está mucho más preocupado por reprimir las expresiones de disidencia y protesta que por satisfacer los reclamos de una ciudadanía harta del expolio al que se ve constantemente sometida. pero es que además todavía de lo que estamos mencionando y estoy solo en la, en la introducción, como pueden ir ustedes siguiendo, junto a este aumento de la persecución de la protesta al que aludo, la violación de los derechos humanos en otros ámbitos más escondidos, digamos así menos visibles o más opacos como son como siempre los ámbitos de la privación de libertad se han visto especialmente agravada. Si en aquella visita presentada a este jefe de la inspección que vino a Cataluña, se pusieron de manifiesto numerosas situaciones de malos tratos, sobre todo en los lugares de la privación de libertad caracterizadas por el aislamiento, ahora el recrudecimiento en las condiciones de cierto aislamiento en cárceles catalanas, sobre todo en lo que se denomina el DER, los departamentos especiales del régimen eh, Tancat, no ha hecho más que aumentar. Y asimismo, la violencia ejercida, como es tristemente conocido, en los procesos de expulsión y el maltrato y condiciones propias de privación en los centros de internamiento de extranjeros, en los CIEs, que no paran de, de salir eh, en los medios, lamentablemente por, por las noticias que sobre ellos se, se presentan, demuestran evidentemente que el aumento de la represión a la que aludía antes de manera genérica en la sociedad, se ve mucho más eh, agudizada en las agencias e instituciones del control penal más opacas o de menos posibilidad de, eh, de control por parte de la, de la sociedad. Todo esto está dando, como creo que podremos tener ocasión de, de demostrar, casos claramente de existencia de tortura, en otros casos de penas y en otros casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ahora a título meramente de titular, les voy a ir enunciando para que luego si ustedes quieren con más detalle lo puedan ver en los documentos o nos lo pregunten a posteriori. En primer lugar, el ámbito estrictamente policial. Más allá de lo que he mencionado, recordar para también, en fin, que sirva como antecedente de cuanto estoy mencionando, todas las consecuencias de la actuación policial, del pasado 27 de mayo en la plaza Cataluña, las acciones judiciales emprendidas entonces, archivadas y recurridas, la investigación iniciada por el síndic de Greuges, donde se emitió por su parte un informe en el que realizaba toda una serie de recomendaciones a la Consellería de, de Interior, la cual ha hecho absoluto caso omiso, ¿eh? por tanto, eh, avalando justamente con ese caso omiso las actuaciones concretas de los agentes de policía. Otro caso que en segundo término también en el ámbito policial, que empezamos a estar francamente cansados de tener que mencionarlo, que mencionarlo en instancias internacionales, de leer en, en, en recomendaciones de organismos internacionales que se vierten explícitamente a Cataluña y que se da la más absoluta callada por respuesta. En este sentido es algo tan grave como la falta de identificación policial de los agentes, de los mozos de escuadra, eh, especialmente aunque no solo en funciones de antidisturbios bueno hay una legalidad que regula que regula todo esto la ley 10 barra 1994 de 11 de junio de julio perdón de la policía de la generalitat y el decreto 217 barra 2008 de 4 de noviembre sobre identificación de los agentes de la policía autonómica catalana bueno no puede ser que verdaderamente tengamos una policía fuera de la legalidad esto así lo denominan claramente hoy en día en Italia, la policía fuori legge, ¿eh? la policía que actúa fuera o al margen o de carácter paralegal en este sentido sin cumplir con aquellas eh, legislaciones que ordenan claramente este tipo de identificación y esto se banaliza y se acepta cotidianamente como si no fuera... Eh, en fin, un hecho verdaderamente gravísimo. ¿Qué grado de legitimidad tiene una policía semejante para poder actuar y reprimir delitos y comportamientos violentos cuando esa misma policía no cumple con eh, la obligación legal de identificarse que ordena la legalidad que denunciamos ante organismos internacionales y que en las recomendaciones de esos organismos internacionales se señala que han de cumplir con esa, con esa legalidad y hasta el día de hoy podemos afirmar, como pueden ver ustedes en, en la página 7, según la versión del documento que, que tengan, como nosotros, los redactores, porque somos varios quienes hemos hecho este, este trabajo, afirmamos toda una serie de manifestaciones, de movilizaciones, con día, con fecha concreta, en las cuales podemos afirmar claramente, y esto es lo que pedimos, porque en la petición final que se hace al Comité Europeo, por supuesto está la petición de explicaciones al gobierno catalán, y en concreto lo que queremos es una petición, una respuesta del del gobierno catalán como tal, pero del departamento que más le compete lo que aquí se denuncia, que obviamente es el departamento de interior que se responda a todas y cada una de estas situaciones, que no solo las ponemos aquí como ejemplo eh, demostrativo de lo que estamos denunciando, sino para que se informe a la autoridad europea encargada de velar por este tipo de cuestiones si en todos y cada uno de estos días se ha cumplido o incumplido la legalidad que está vigente. Siguiente tema no menos grave. No, no, no. No quiero. Yo, yo no soy quien para valorar esto en términos de gravedad. La, el, el hecho de continuar utilizando pistolas de balas de goma como material antidisturbio. Simplemente preguntarle al Consejero de Interior y a los mandos policiales en este sentido. ¿Cuánta gente tenemos que seguir contando ¿m? con heridas, con pérdidas de ojo? todos sabrán de la muerte en Euskadi recientemente de un joven, la petición de multitud de entidades por enésima vez al gobierno catalán, incluso con, como, eh, como consecuencia del, de la muerte de este joven en Euskadi, que si ya no le servía incluso ese ejemplo como para tener que retirar la utilización de algo semejante, a lo cual al menos esta vez sí que se nos contestó y la, y la respuesta fue absolutamente negativa, diciendo que por ahora se va a seguir empleando también este tipo eh, de material que también señalamos en el, en el informe que presentamos, cómo ha sido retirado en, en toda una serie de países de Europa, presentamos aquí los nombres y los apellidos de los jóvenes que han sido heridos, que han perdido la vista, que han perdido algún ojo. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir haciendo este recuento si no hay una intervención eh, política que ordene eh, tratar esto con medios mucho menos lesivos, incluso desde el punto de vista de la eficacia policial en la, en la que yo no entro, sin necesidad de, de acudir a lo más grave? Eh, Siguiente punto que es especialmente, especialmente grave en este, en este ámbito, que ponemos en el punto 2.4 eh, para que ustedes lo puedan seguir. El aumento de las denuncias de maltrato policial en, in, en intervenciones eh, de policía antidisturbio. Más allá de todo lo dicho, aquí presentamos como documento que pedimos también a Europa que sea especialmente considerado e investigado y lo hemos presentado como anexo a partir de la página treinta y tantos, creo, de la versión catalana, ustedes lo tendrán. El anexo, que es una separata, en realidad, del informe elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura del Estado Español, en el anexo referido exclusivamente a Cataluña, que tiene una serie de gráficos, números, estadísticas, para que luego pueda ser, por ustedes, si así lo desean, analizado claramente. Bueno. Esto merece eh, una, consideración, una consideración específica. Esto acaba de ser presentado hace escasos días en otra ciudad del Estado español, todavía no se ha presentado en Cataluña y por lo tanto lo que aquí se les está presentando es, es una noticia por primera vez ¿no? en este sentido. Eh, el informe es un informe sobre la tortura y maltrato eh, policial, carcelario, en fin, en todos los ámbitos de privación de libertad, referido exclusivamente al año, a los 12 meses del año eh, pasado, del año 2011. Para que puedan entender, si no están familiarizados por otras ocasiones con, con la presentación de este tipo de trabajos, hay un doble concepto aquí que manejar por un lado el concepto de situaciones y por otro lado el de personas afectadas. Situaciones son, como indica su propia palabra, aquellos eventos en los cuales se han eh, denunciado situaciones de malos tratos, pero que cada uno de esas situaciones o casos puede afectar, como es eh, la realidad, a más de una persona. Se recopilan un total de 40 situaciones, con una distribución provincial en las, tres, en las cuatro provincias de Cataluña, como ahí verán, que eh, resultan afectadas un total de 241 personas que han formalmente presentado eh, denuncias a lo largo del año 2011 en el territorio catalán. Si se tiene en cuenta esto en una tabla comparativa que lo tienen en el gráfico de abajo, eh, con el año 2010, el salto es verdaderamente espectacular. En el año 2010 se habían presentado 67 eh, denuncias frente a las 241 del año 2011. S aproximadamente eh, se multiplican por cuatro, por cuatro veces el número de denuncias por, eh, por malos tratos en Cataluña. Si se quiere desgranar, digamos así, este tipo de denuncias en cuanto a personas afectadas y a cuerpos eh, denunciados, verán, en cuanto a personas afectadas, fundamentalmente manifestantes, integrantes de movimientos sociales, y el 15M como colectivo eh, que específicamente aquí se, se menciona por primera vez, se llevan, evidentemente, el grueso de todas estas denuncias como muy especialmente se lo lleva el cuerpo de mozos de escuadra que acapara nada menos que un 85,2%, 85,2%, el total de denuncias por malos tratos eh, presentados por personas, en el año 2011 en Cataluña. Y para que se tenga una prueba de cuanto estamos diciendo y que especialmente lo tenga el Comité Europeo, porque esto sí que legalmente es un cometido de ellos, se vierten a continuación desde el caso número uno hasta el final, hasta la narración, no lo tengo aquí delante, creo que es el último, es del 30 de diciembre del año 2011, la narración uno por uno de los 40 casos que como digo involucran a las 200 eh, 41 situaciones que estamos, que estamos mencionando. Bueno, intento ir un poco más rápido porque me estoy ya demorando demasiado. Creo que puedo, eh, que puedo ahorrar la, la exposición de cuanto sigue, eh, que también es de ámbito policial, aun cuando, eh, claro, en, mm, la, todo lo que estoy diciendo... Aún más grave es, todavía, si se atiende a que el informe que se presenta por esta coordinadora finalice en diciembre del año 2011. Si se va desde ese momento hasta ahora, hay que añadir todo lo sucedido en los primeros cinco o seis meses del año 2012, donde evidentemente los acontecimientos, entre muchos otros, que rodean al 29 de marzo de 2012 de la huelga general, eh, se llevan la palma también en este sentido. Palizas. Gente con fracturas de huesos, balazos de goma, patadas, fracturas de peroné, insultos, humillaciones en general, humillaciones sexuales en particular, humillaciones de variada índole que prefiero ahorrar porque no quiero ni convertir esto en un tipo de relato morboso de ninguna manera ni tampoco ya consumir más tiempo de lo que estoy, de lo que estoy consumiendo. Otros temas distintos, completamente, bueno, entre comillas completamente distintos. Uno que simplemente los menciono ya por titulares. La utilización preventiva de algo que si bien estaba vigente en la ley, está, había caído en desuso y que ahora se ha recuperado como instrumento eh, también represivo de toda esta protesta social a la que antes aludimos. La utilización preventiva de sanciones administrativas para limitar el derecho de reunión y de manifestación de la vieja... Eh, conocida por muchos de nosotros, Ley 1 92 de Seguridad Ciudadana, que hace tiempo no a hablar, hace 20 años denunciábamos, me acuerdo muy bien, en este mismo sitio, por cierto, con un colectivo de juristas la aprobación de todo aquello, han pasado 20 años y todo aquello ha sido rescatado, pese a, su, a que había sido dejado de utilizar, pero bueno, evidentemente se han acordado de que ahí tenían también otro instrumento que de manera muy eh, eufórica, el titular del Departamento de Interior, por cierto, explicó mmm, recientemente que desde septiembre del año 2011, gracias a la aplicación de esa ley, se han abierto 250, 250 expedientes administrativos sancionadores bajo la aplicación directa de esta ley de seguridad ciudadana 1 1992. A continuación tienen también, y seguimos todavía dentro del ámbito policial del Departamento de Interior, la actuación de los mozos de escuadra, aunque también en este caso de la Policía Nacional, ante todos los acontecimientos de la cumbre del Banco Central Europeo de los pasados días 2, 3 y 4 de mayo... Eh, pese a que los movimientos sociales de la ciudad no habían convocado por cierto ningún tipo de movilización para esos días todo este derecho penal, policial, arquitectónico, etcétera, preventivo que hoy nos invade, eh, hizo lo que antes mencionaba, ¿no? en, de acuerdo con las autoridades de, del Estado Central. Eh, la activación de los controles fronterizos, Schengen, el establecimiento de checkpoints, como ponemos aquí, recuperando, por cierto, también una vieja terminología de los controles ciudadanos de otros, de otros tiempos, que parece que hoy también hay que recuperar, durante la semana anterior a la cumbre, en los accesos, en los inicios de manifestaciones, eh, provocando, por cierto, también, aunque poco se ha hablado al respecto, todo este control policial, no pocas alteraciones en la, vida, en la vida ciudadana que a veces tanto se le imputa a otros colectivos. Y así llegamos también para ir terminando a todo este ámbito también de carácter policial, a la web de identificación de los violentos eh, implantada por eh, los mozos de escuadra y que verdaderamente ha provocado... En, en, en fin, en muchos de nosotros, me refiero a colectivos de juristas, fundamentalmente, una sorpresa absolutamente sin precedentes en este, en este sentido. Ya lo he dicho antes. Una cosa es la tarea policial ¿m? de identificar personas, de ordenar búsquedas y capturas, eh, etcétera, a la que toda la vida eh, hemos asistido como consecuencia de la aplicación de una legislación Ordinaria, y otra es una práctica ad hoc o de emergencia o extraordinaria que sin la necesidad de procesos judiciales abiertos sin que esas actuaciones policiales estuvieran previamente respaldadas por resoluciones judiciales, sin que esos jóvenes cuyas eh, fotografías han sido incluidas en esas webs pudieran ser, eh, tuvieran órdenes de requisitoria, de búsquedas y capturas, etc. No, en un mal entendido y amplificado criterio de autonomía policial, como si la policía puede actuar sin ningún tipo de controles, deciden incluir o no incluir la fotografía de eh, personas, por supuesto, absolutamente amparadas, creíamos, por un derecho a la presunción de inocencia, a la propia imagen, a todo lo que la legislación, eh, en fin, les debería de, de proteger. Con todo lo que tiene detrás, por cierto, de resabio, verdaderamente reaccionario en este sentido, pensando en otras épocas, de apelar a todo lo que es la actitud de la delación ciudadana, en un muy mal entendido eh, control en este sentido, porque por supuesto a la sociedad no se le tiene por qué exigir una actividad semejante, que sí se le tiene que exigir a los que son los legítimos representantes del orden público, que no son el conjunto social, sino determinados aparatos del Estado. En otro capítulo que también mencionamos aquí, que lo dije también de manera introductoria, el ataque a la universidad que yo no sé si hay que verlo como ataque a la institución universitaria como tal, ataque a determinados profesores en particular, ataque a determinados eh, estudiantes, pero que todos, y esto claro a nosotros nos toca especialmente de cerca, a todos los que habitamos el mundo universitario, realmente eh, bueno, nos ha sorprendido como una extensión a la que todavía no se había llegado, ...en los tiempos democráticos y que evidentemente retrotrae eh, claramente la memoria a otros, eh, a otros tiempos. Yo no quiero repetir sinceramente las palabras ni del consejero de justicia... ...ni de este señor eh, David Piqué que se ha permitido con sus insultos entre los aplausos del público en una fiesta policial... Eh, tratar eh, con esas palabras de enemigo, cloacas, ratas, eh, etcétera, eh, seguramente desarrollando algunas enseñanzas que el propio consejero de interior había mencionado desde su toma de posesión cuando dijo que aplicaría la ley con el máximo rigor e incluso yendo un poco más allá de la aplicación de la legalidad. Tal vez sea una, el cumplimiento obediente de una orden eh, todo esto, pero en todo caso desde ya queremos mostrar nuestro más absoluta repulsa ¿sí? por un lenguaje semejante, por un ataque a la universidad pública catalana que no está para albergar violentos, por supuesto, sino para cumplir el cometido que tiene que cumplir y no estamos dispuestos evidentemente de ninguna manera a soportar eh, acusaciones ni ataques eh, semejantes. Pedimos claramente también al Consejo de Europa que esto sea investigado y sea respondido por los mandos policiales, qué quieren decir con esta siembra de la sospecha sobre el mundo universitario eh, y a quienes se están refiriendo. Tampoco me quiero extender sobre esto, pero ustedes podrán encontrar también en el texto toda una serie de eh, llamadas telefónicas, operaciones de actividad de inteligencia policial que sabemos perfectamente que en el ámbito de varias universidades catalanas, al menos de tres de las que tengamos noticia directa, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Girona, con toda una serie de realización de averiguaciones de carácter policial sobre estudiantes, sobre profesores y sobre determinados cursos que se están impartiendo en la actualidad para ver eh, quiénes son los que están asistiendo a este tipo de situaciones. También esperamos que esto sea respondido no a nosotros, que no somos quienes para que se nos responda nada, pero sí a la autoridad legítima europea que para eso nos dirigimos, nos dirigimos a ella. En siguiente punto también intento abreviar, disculpen todo, todo lo que pueda, el ataque en general al movimiento del 15M, al movimiento sindical y a los movimientos sociales en su conjunto por todas las consideraciones que ustedes tienen aquí. En siguiente orden también, y menciono ya ahora sí solo los, los titulares, aunque la gravedad de esto, eh, en fin, justificaría un tratamiento más eh, más profundo, la continuidad y el aumento, recalco las dos expresiones, la continuidad y el aumento de situaciones gravísimas de malos tratos, en situaciones de privación de libertad, fundamentalmente en dos, aunque no solamente en los centros de internamientos eh, de extranjeros, con especial eh, relevancia en el centro de internamientos de extranjeros eh, de la zona franca y en los departamentos de régimen Tancat de determinadas cárceles catalanas. En el primer caso, creo que ustedes conocen sobradamente, porque tristemente esto viene siendo noticia en los últimos, en los últimos tiempos, eh, todo lo que supone la existencia como tal de los propios CIEs, el funcionamiento interior, que son peor incluso que condiciones estrictamente penitenciarias, cuando en realidad son definidos como centros no de carácter penitenciario, la impunidad fundamentalmente que se verifica, esto es algo eh, especialmente gravísimo, denunciado por más de un centenar por cierto de colectivos que se agrupan en plataformas que denuncian desde hace mucho tiempo todo esto, la impunidad que supone maltratar a gente que luego no puede declarar en las denuncias que hipotéticamente pudiera presentar porque son deportadas antes de que estas personas puedan llegar a juicio y por lo tanto no pueden ratificar en sede del plenario, en, en, en el juicio oral, denuncias que puedan haber sido antes y que motivan constantemente el archivo de, de, de aquellas pocas denuncias que se han podido eh, presentar antes por la política de expulsión anterior a los juicios de los denunciantes. Es decir, este es, es un mecanismo legal especialmente perverso que supone una doble victimización a la victimización ya sufrida por personas. Tienen ustedes aquí relatos que yo voy a ahorrarles ahora que llegan desde denuncias brutales de malos tratos en procesos de, de deportación a ciudadanos incluso en algún caso también dentro de la propia de la propia Europa, de denuncia muy reciente de una persona que tienen aquí todos los datos eh, que prefiero no, no tener que leerlo. Eh, muertes de personas que también ya se contabilizan en el interior de estos establecimientos, que también tienen aquí todos los datos eh, probatorios para que puedan ustedes comprobarlo. La situación, como digo, de las prisiones catalanas, en especial en los departamentos de régimen eh, cerrado, sitios que, como los CIES, por el aislamiento que caracteriza tanto a una situación como a otra, <coughs> se caracterizan estructuralmente por la opacidad en, las que, en la que viven, por la falta de visualización y de controles efectivos de lo que ahí está suponiendo. Gente que está ahí adentro, que está... En los últimos meses, con algunos abogados denunciando ante juzgados destrucción de comarcas, de partidos judiciales, cada uno de los casos los tienen aquí narrados, situaciones de malos tratos, personas que estaban en huelga de hambre, unos sí y otros no, con palizas en algunos casos, especialmente significativas, que no hacen más que ahondar denuncias nuestras, por cierto, anteriores, por las cuales, por cierto, se nos ha retirado el permiso para entrar en las cárceles catalanas desde hace tiempo por denunciar este tipo de situaciones. No quiero ni pensar lo que harán cuando ahora se enteren también de lo que aquí se está, de lo que aquí se está denunciando. Y para terminar... Eh, en una amplificación ya que excede, digamos, las fronteras del territorio catalán, y esto ya es más referente al, al Estado español en general, ya veremos, pero ya están anunciadas, las propuestas de reformas penales del Código Penal y de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, <coughs> Con un claro aumento de la criminalización de la protesta social, anunciamos esto desde ahora, aunque por ahora son propuestas que aún no están aprobadas, vamos a ver dentro de un tiempo de qué estamos hablando... Cuando ahora, en un sentido verdaderamente perverso, no les quiero liar aquí con cuestiones de terminología jurídica, pero un tema muy debatido en, en el derecho penal es la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, no de las personas físicas. Las reformas que se habían llevado adelante para, en otras materias de corrupción económica, etc., para que, por cierto, no se aplican con el rigor que parece que aquí sí se aplican para la persecución de la responsabilidad penal de personas jurídicas, pues parece que ahora... Todo esto se va, ya se desayó hace tiempo con la ley de ilegalización de partidos políticos, ¿cómo ahora podrán pedirse responsabilidades? ¿A quién? A organizaciones sociales, no sabemos, ya veremos. A ONGs, a centros universitarios, a colegios profesionales de determinadas profesiones que se muestran especialmente críticos, a personas que... Des... A, a, perdón, a colectivos y organizaciones que desde la sede convoquen a determinadas manifestaciones públicas por los actos que se pudieran ocasionar como consecuencia de esas convocatorias que se han hecho, que pueden llegar si estas reformas pudieran, eh, pudieran eh, ser aprobadas, lograr incluso la disolución y cierre de este tipo de organizaciones, entidades, etcétera Todo lo que se ha conocido en otras, eh, en otras sedes, como la extensión de toda una legislación de excepción y de emergencia, que ha sido conocida en el ámbito de la lucha antiterrorista en otros tiempos, pero que al estar desaparecido el fenómeno terrorista o en vías, en fin, más o menos, de, de desaparición, no solo no se desmonta la aplicación de esas medidas de excepción, sino que empiezan a aplicarse y amplificarse hacia otro tipo de fenómenos de la disidencia social, del descontento, etcétera, eh, copiándose determinadas medidas que habían sido previamente ensayadas en otros supuestos obviamente más graves como el terrorismo, como lo que estoy mencionando. Esto es un anticipo, esto es una sospecha, que por eso también la ponemos en conocimiento del Comité Europeo, eh, porque creemos que de aprobarse verdaderamente y llevarse a cabo todo este tipo de propuestas que por ahora son declaraciones, eh, etc., aún evidentemente el cerco se estrechará eh, cada, vez más, cada vez más en este sentido. El informe concluye, para ir terminando, con un título que creemos que es bastante eh, ejemplificador de lo que estamos diciendo, que es en definitiva el paso del Estado social al Estado penal. En conclusiones, los grandes pilares de la política penal del Estado y en, en esta dimensión catalana a la que me estoy refiriendo están afectados prácticamente todos los planos, por lo que estoy mencionando. La afectación a la política criminal por todos los ítems que ustedes tienen en el apartado de conclusiones, <coughs> perdón, las consecuencias estrictamente en el ámbito policial que me he referido, consecuencias en el ámbito judicial, incluso en el decreto y el aumento de prisiones preventivas, que deja de ser ya la, en fin, la, la última, eh, el recurso a una última intervención que un juzgado de instrucción debería de... Eh, debería de adoptar eh, sinceramente cuando uno comenta esto con gente por ejemplo de otros países que incluso están acostumbrados eh, tal vez más que aquí a una cultura de la protesta social, de reclamos y demás cuando uno comenta que en el contexto general de una huelga general tres estudiantes universitarios los tres sin antecedentes penales por la quema de un container, ¿m? aceptando incluso que eso se hubiera realizado, que yo no soy quien para decirlo eh, sean detenidos. Eh, se dicte un auto por la titular del juzgado de instrucción 18 avanzando un derecho penal preventivo para evitar, eh, no sé, altercados futuros porque va a haber partidos de fútbol o celebraciones de cumbres, etc. Se tenga un mes en prisión preventiva a jóvenes universitarios sin antecedentes penales ninguno. Ninguno de los tres, pese de que, de que uno se hable como si pudiera decirse, porque no se puede hablar de antecedentes policiales, pero ya se llega a decir realmente cualquier cosa. Me refiero a resoluciones judiciales. Eh, el encarcelamiento de una persona de un sindicato por la realización de un acto simbólico, de una fogata o pequeño incendio, etc., fuera de la bolsa. En fin... Eh, que todo esto se esté produciendo frente a la pasividad, digamos, de los poderes públicos. Son pequeñas, evidentemente son pequeñas, pero muy significativas muestras de cómo el crecimiento de este Estado penal eh, y policial va suponiendo lo que es obvio, el achicamiento... Eh, cada vez más del estado, del estado social, que al menos sigue ahí vigente en el artículo 1 de la Constitución, no es que lo defendamos porque sí, sino porque ahí está vigente. El aumento de todos estos malos tratos en los CIEs, en los centros penitenciarios, eh, etcétera, etcétera. Bien, por todo esto, y que ustedes ahí lo tendrán más desarrollado, nosotros comparecemos, como digo, y hemos presentado en, la, en el mediodía de ayer, ante el registro general del Comité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, diciendo legalmente que tenga por presentado este documento, lo admite y lo reciba a trámite. Y en sus méritos, tras las oportunas comprobaciones que deban realizarse sobre la cantidad de manifestaciones, documentos, testimonios, etcétera, etcétera, que aquí se han vertido, en primer lugar, se abra una investigación internacional, estamos hablando del Comité Europeo, en torno a todo lo que aquí se está denunciando. En segundo término, se solicite a los gobiernos español y catalán, y esto lo digo porque la obligación legal del Tratado Internacional que lo regula, aun cuando lo mayoritariamente denunciado sea en territorio catalán, ellos estarán obligados a tener que solicitar explicaciones al gobierno español, y en todo caso el gobierno español verá si deriva esto, como seguramente será, las explicaciones al gobierno catalán, información sobre todas las prácticas policiales, Etcétera, que hemos eh, mencionado. Y en tercer lugar, que se eh, realice, sabemos que no es fácil porque hace escasamente un año ha sido la última, se realice una visita, lo que se denomina una visita ad hoc. El tribunal, el, perdón, el comité realiza dos tipos de visitas, las visitas ordinarias y las extraordinarias que se denominan ad hoc ante la eh, urgencia o gravedad o etcétera de determinados hechos que se denuncian, tiene la facultad de poder eh, realizar eh, una visita. Claro, tiene más de 40 estados que atender el, el Consejo de Europa, hace un año estuvo aquí, pero confiamos en que um, algo de todo esto pueda realizarse, se realice una visita de los inspectores, decimos aquí textualmente, del Comité Europeo a Cataluña con el fin de entrevistarse, tanto con los responsables políticos que han sido mencionados eh, antes, fundamentalmente de los dos departamentos aquí implicados, como son Departamento de Justicia y Departamento de Interior, pero también, como siempre lo hacen y lo han hecho, por cierto, en ocasiones anteriores, con aquellos organismos no gubernamentales de derechos humanos, con el fin de formular las recomendaciones que consideren oportunas y urgentes de realizar como Estado miembro que el Estado español es, que para algo es un Estado miembro de ese organismo eh, internacional. Esta es la petición que realizamos y que, como digo, ayer ha sido contestada por el señor Hugh Chetwing, eh, jefe de la división del Secretariado del Comité Europeo eh, para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Nada más.